Muy buenas noches, mis queridos amigos, ¿Cómo están ustedes? Seguramente ustedes dirán, ¿Qué pasó, Boris? ¿Dónde estuviste en estos días de ausencia que no hemos estado en las conferencias el día de hoy, ni tampoco en los días anteriores? Bueno, hoy sí estamos. Bueno, les cuento que estuve en un viaje por el Caribe, en una reunión familiar, estábamos realmente en un lugar donde no teníamos todas las condiciones para poder hacer las conferencias que esperábamos hacer entonces por esa razón preferimos no hacer las cosas a medias y bueno continuar de la manera como lo hacemos todos los días a las siete de la noche en vivo vía facebook como estamos haciéndolo ahora y también a través de Boris Darmon canal en youtube tú nos puedes seguir allí suscríbete para que puedas recibir notificación de todas las conferencias que vamos publicando pues el día de hoy no es ajeno a nuestra realidad y simplemente queremos, como lo hemos prometido siempre, desarrollar este proyecto para el beneficio de todos ustedes. Hoy vamos a hablar de la última parte de autoliderazgo y la, el desarrollo de habilidades socioemocionales, por supuesto, en busca de un, una proyección de nuestro propósito en la vida. Estábamos hablando todo el mes de enero y por supuesto en el mes de febrero estamos desarrollando autoliderazgo y queríamos ver cómo ahora, teniendo nuestro propósito y sabiendo nuestro para qué y nuestro por qué, cómo proyectarnos hacia los demás de manera efectiva. Y por esa razón, el día de hoy vamos a tocar dos puntos importantes que tienen que ver con este desarrollo de habilidades socioemocionales para poder proyectarnos y desarrollar nuestra vida socioemocional o en relación con los demás. Los dos puntos importantes del cual vamos a hablar hoy es que tenemos que aprender a observar y escuchar. Algunos tratan de definir entre oír y escuchar, que son dos cosas distintas. Puede ser. Otros dicen que mirar y observar son dos cosas diferentes. Posiblemente también. Pero lo que nosotros queremos hablar es que tenemos que aprender a escuchar y no escuchar interpretando. A ver, ¿cómo, cómo es eso? Yo tuve el privilegio de dictar una clase que se llamaba eh, escucha activa e inclusiva. ¿Por qué utilizaba la palabra activa e inclusiva? Porque en la escucha activa, tu mente está escuchando activamente las palabras y leyendo de alguna manera la intencionalidad las palabras, de las palabras de la otra persona, no de lo que tú crees inclusiva, yo incluyo las palabras de esa persona en lo que yo conozco y cuando yo me comunico con él, en otras palabras, estoy escuchando, me estoy comunicando cuando escucho, observando por supuesto, atendiendo de manera atenta, viene la palabra atender, atender, yo estoy tratando de entender, no comprender, entender la intencionalidad de las palabras de esa persona. No necesariamente las palabras de esa persona, de persona deben provocar una reacción en mí inmediata, como por ejemplo cuando alguien te dice una palabra soez o te insulta, tú primero observa. Cuando tú, antes de observar, reaccionas, tú no estás observando y escuchando. Estás simplemente interpretando lo que tú estás pensando que esa persona está diciendo y no necesariamente lo que tú interpretas es lo que la persona te quiere decir yo tuve el privilegio de pasar circunstancias de estas y que las puedo contar como experiencias con personas que están por ejemplo manejando en la calle alguna vez eh, nos ha pasado el, es, ese momento de dificultad en el que el chofer del otro carro quiere hacer algo y tú también, y se encuentra en la disyuntiva de quién darle lugar y a quién. Me ha pasado, en el caso de un taxista, que estaba tomando un pasajero y posiblemente ese día, quiero pensar, me voy a predisponer, o me predispuse a pensar de que él no estaba pasando un buen día, por la manera, la manera como se dirigió a mí, porque yo quise adelantarlo, cuando él justo, al no tomar el pasajero, quiso también salir. Entonces yo me detuve y lo único que escuché fueron palabras oeses, palabras desagradables. Y yo pensé y dije, ¿será que él me quiere ofender? ¿O será simplemente el resultado de una frustración personal lo que este hombre tiene? ¿Cuántas horas está un taxista en las calles? ¿Cuánto del, del trabajo que realiza realmente es pagado adecuadamente? si realmente el arduo trabajo de, de caminar por las calles y pasarse en los tráficos horas y horas llevando un pasajero que iba a correr un, un monto, pero con las horas del tráfico no lo consigue. Entonces me puse a pensar todo eso en las palabras de él y dije, él no quiere ofenderme. Él simplemente está soltando aquella frustración que puede tener en su corazón y simplemente tratar de manifestarse de alguna manera con alguien a quien no conoce en una situación simple, pero en la que se manifiesta claramente su descontento. No conmigo, porque yo solamente era un punto en su historia del día, un pequeño percance. Es posible que la reacción de él sea la reacción de todo un proceso del día. Eran más o menos cinco y media, seis de la tarde. Y se imaginan ustedes en el centro de la capital del Perú, en Lima, el tráfico es terrible. Yo imaginé que lo que él me quería decir es: estoy cansado, estoy luchando cada momento en estas calles para conseguir el sustento de mi familia. Entonces, mi reacción, como fruto de ese modo de escuchar activamente, no las palabras en sí, sino la intencionalidad que tenían esas palabras, descubrí que yo debía reaccionar de manera diferente. Bajé el vidrio y le dije: discúlpame que tengas un bonito día. Y claro, él se sorprendió por mi reacción, porque él esperaba una reacción adversa a una palabra amable, porque él estaba siendo hiriente conmigo, pero mi escuchar activamente y mi observación de su rostro, de lo que estaba pasando, me hizo tener en cuenta que mi respuesta debía ser adecuada. No es que yo tenga esa habilidad siempre, pero tenemos que aprender como parte de nuestro desarrollo de capacidades y habilidades emocionales socialmente hablando, es que tenemos que aprender a escuchar adecuadamente, pero sobre todo observar las acciones de las personas cuando hablan. Dice mucho de lo que ellos están tratando de manifestar en palabras o de lo que piensan. Por eso, desarrollar la capacidad de observar y escuchar activamente puede ayudarnos a llegar a otras personas de una manera totalmente diferente y poder proyectar nuestro propósito en la vida de una manera distinta. Alguna vez me pasó cuando yo era estudiante, hacía mis prácticas en una, un distrito de la capital, y un día volvía en el bus y me puse a silbar suavemente porque estaba dentro de un bus donde ve muchas personas. No estaba muy lleno. Pero estaba silbando, parado en la puerta posterior casi, cuando una señora me dice, usted debe ser una persona feliz. Y le dije, ¿y por qué? Dice eso. Porque dicen que las personas que silban llevan una canción en el corazón. Y esa canción aflora a través de alguna manifestación cantando o silbando. Y usted debe ser una persona feliz, porque lo veo silbando. Y le dije que sí, era feliz estaba joven, tenía 23 años, y sí, que era verdad, y dije yo, ¿por qué ella se dio cuenta de eso? Ah, es que ella observó la actitud y escuchó el canto. Cuando tú actúas en pro de una observación proactiva, con pensamiento proactivo, cuando tú escuchas, no lo que tú interpretas. Escucha bien lo que te estoy diciendo, porque una cosa es lo que la gente te dice, o lo que la gente habla, y otra cosa es lo que tú interpretes de esas palabras, ¿ya? Y aquí viene el refrán que yo permanentemente lo digo, yo soy culpable de lo que digo, pero no de lo que tú interpretas. Entonces, aprender a observar y escuchar te permite valorar algunas cosas que los otros tienen desde el punto de vista de los otros, no necesariamente desde tu propia interpretación. Aunque esta persona vio que mi actitud era una actitud amable o quizás de satisfacción y paz interior, interpretó, pero ella quiso saber que si eso era lo que ella observaba, era verdad o no. Estar activo, escuchando, estar activo, observando, significa estar atento a lo que los otros quieren decir cuando dicen algo. Esto nos permite a nosotros a desarrollar relaciones más adecuadas, Relaciones de interacción entre tú y los demás de manera mucho más involucradas dentro de un ambiente de paz, de tranquilidad, de sosiego. Porque desarrollas ahora, después del entendimiento, la comprensión. El entender tiene un concepto teórico. La comprensión tiene un, un contexto mucho más activo, mucho, mucho más involucrado en la relación. Cuando tú escuchas algo y entiendes lo que dicen, está muy bien. Pero si tú te involucras, entonces entra en un estado de comprensión, donde tú ya desarrollas no esa empatía eh, hipócrita de la que hablamos últimamente, en la que todo el mundo quiere aparecer buena gente con los demás, con tal de que los demás no le hagan problemas o simplemente caer bien. No, esa empatía donde realmente se interesa en saber qué está pasando con el otro y cómo puede ayudar a los demás a desarrollar una vida plena, una vida llena de paz y de eh, tranquilidad. Por eso, desarrollar habilidades socioemocionales que nos permitan proyectarnos a los demás, no solamente por lo que nosotros queremos, sino por lo que ellos dicen, lo que ellos quieren, y que nosotros podemos observar y ver, nos ayudará a desarrollar un nivel de éxito pleno, de tal modo que tengamos una vida un poco más prolongada de sosiego, de paz, de tranquilidad. Es importante también decir aquí, vamos a desarrollar un, un tema sobre la comunicación que nos va a durar más o menos unos siete días más adelante, pero sí es importante eh, también desarrollar la habilidad de la comunicación en el contexto de la comunicación en sí y no en el contexto de querer siempre estar enseñándole a la otra persona algo que creo que observo que en la otra persona está mal. Eso es un tema que vamos a desarrollar, porque es importante. No a todos nos gusta que todo el tiempo nos estén diciendo lo que está bien o lo que está mal. Entonces, tenemos que desarrollar la, la habilidad de escuchar y no opinar sobre aquello, pero no, quizás, no, tal vez. Entonces, eso puede traer una relación un poco tóxica entre las personas cuando no sabemos observar y escuchar adecuadamente. Creo que yo mismo y todos los que estamos aquí involucrados en esta conferencia debemos desarrollar ese contexto o ese, ese concepto de una escucha y observación activa. Otra cosa importantísima que está involucrada en la, en la conversación o en la comunicación es el valor de la experiencia. Yo traté un tema sobre eso exclusivamente. Ya lo hice en el mes pasado y ustedes lo pueden buscar en mi canal, Boris Darmon Canal, allí están los videos, videos se dice. Ustedes pueden eh, mirar un poco acerca de lo que yo hablo, acerca de la importancia de la experiencia. La experiencia en sí ya es importante, aunque tú no la valores. Hay personas que se pasan la vida entera eh, interpretando cosas que vienen del futuro o que suceden en el momento y se olvidan de aquello que pasó en el pasado y que son realmente valuables, que son importantes, y que deben ayudarnos a interpretar o a saber cómo actuar o cómo proyectar nuestras ideas o tener nuestras acciones orientadas hacia algo que ya, de alguna manera, se han dado algunas pautas en el pasado. Dije que la experiencia en sí ya es valorativa en sí misma, pero la experiencia en sí, valorativamente en sí misma, puede no tener valor para ti. ¿Por qué? Porque no tienes conciencia de ella. Hay cosas que te suceden en la vida. Hay cosas que le suceden a los otros en sus vidas y que tú las observas y que tú las ves y que pueden ser referentes para poder valorar lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras decidir para el presente o para el futuro. Por eso, como parte de nuestras habilidades socioemocionales, es muy importante valorar tu experiencia. La vida en realidad es una escuela, es un aprendizaje permanente. Dije siempre, o lo digo siempre, a mis 61 años, muchas cosas he aprendido, y algunas cosas que he aprendido no las hago, pero otras cosas que he aprendido, sí, claro que sí, porque hay experiencias en mi vida que las valoro. Yo quiero involucrarte a ti en este concepto. Si tú realmente quieres vivir una vida con una visión diferente, quieres vivir una vida con una concepción diferente, valora tu experiencia en el pasado. Esa escuela que no es la escuela de la universidad, que no es la escuela de la secundaria o de la primaria, incluso que no es la escuela de aquellos que quisieron enseñarte cosas, sino la escuela del aprendizaje donde tú te golpeas las narices cuando menos te das cuenta. Esos momentos en que algunos le llaman la vida, no, yo no le llamo la vida, en que las experiencias o las relaciones o las que tú, en las que tú te involucras, que no tienen que ver nada con la vida, la vida en sí es una oportunidad inmensa, amplia, grande, que no es ni buena ni mala, lo que pasa es que nosotros le acusamos a la vida que la vida te golpea, no, no, es la vida no nos golpea a nadie. La vida es como un espacio grande, es como un, como un eh, tubo abierto donde tú puedes moverte como tú quieras. Ahora ya tú, si tú quieres golpear con la pared, si es que hay una pared o con una circunstancia, si es que hay alguna circunstancia. Pero cada experiencia que tú tienes es parte de tu aprendizaje. Pero esa experiencia tiene que ser consciente, con, eh, tiene que tener nivel de conciencia. Es decir, tú no puedes dejar pasar las cosas que has experimentado como algo que ya, no, eso ya pasó, tiene sentido. No, cada cosa, por más pequeña o grande que sea, debe ser valorada por ti para poder proyectarte a una vida mejor en el futuro. Este proceso de aprendizaje que la oportunidad de la vida te da, debe ayudarte a desarrollar una vida más creativa, una vida menos aburrida, una vida con propósito para poder durar más tiempo en aquel, aquella razón que te mueve a hacer las cosas. Tú no puedes negar que hay cosas positivas en el pasado que te sucedieron y que tú puedes emprender de ellas a hacer cosas mejores. Tú no puedes negar que tuviste cosas negativas en el pasado que te sucedieron y que tú puedes de, desarrollar y enrumbar por un camino diferente. Pero ¿por qué no lo haces? Porque no tienes conciencia de ella, porque no has valorado, porque no le has dado la importancia que corresponde o que debe tener. Ahora, si esa experiencia es tuya, con mayor razón. Pero si la experiencia de los otros, que tú has visto en los otros, pues también tiene su razón de ser. También tiene su motivo para poder considerar y valorar. Porque la, la, el aprendizaje de tu propia experiencia, si bien es cierto, es muy valuable, muy importante, la experiencia de los demás también son referentes. Esos referentes te permiten arrumbarte en el camino adecuado porque ya puedes ver que los otros, poniendo el dedo en la, en la vela, se quemaron. Y no necesitas poner el dedo en la vela de nuevo, prendida, por supuesto, y para quemarte de nuevo. Ya las experiencias de ellos te pueden servir como referentes para una vida mejor. De eso se trata la vida, en apreciar aquellas cosas que nos suceden, en las cuales nosotros nos involucramos o nos hemos visto involucrados, de tal modo que esto nos ayude a crecer como persona. A crecer como persona significa a valorar más nuestro conocimiento a crecer más como persona significa a utilizar herramientas que hemos captado a partir de esas experiencias. Eh, desarrollar nuestro crecimiento o aumentar nuestro crecimiento quiere decir que hemos aprendido y se ha convertido esto en algo más, mucho más maduro, más comestible, de tal modo que podamos digerirlo, de tal manera que pueda ayudarnos para poder tomar decisiones más adecuadas o enrumbar proyectos nuevos que sean más exitosos. Este crecimiento es parte de nuestro crecimiento hacia la madurez, hacia la sostenibilidad, hacia la razón de ser que tanto buscamos y que lo encontramos en esas experiencias del pasado. Me pasó esto, no me pasó esto, ¿por qué no me pasó o por qué me pasó? Hay cosas sencillas en las cuales tenemos que valorar de nuestra experiencia. Y hay cosas sencillas que muchas veces para otros no tienen sentido. Para nosotros sí deben tener sentido. Veníamos viajando con mi esposa en, en, el, en el auto y por alguna razón, eh, sin preguntar, nos detuvimos por mi decisión. Yo quería tomarme un café, estaba un poco cansado manejando, ya habíamos caminado como unas seis horas y me detuve. Y en un instante me salí, pregunté, ¿tiene algo caliente? ¿Un té? No. ¿Tiene café? No. Muy bien. Entonces me subí al auto. Fueron tres o cuatro minutos. Y cuando arrancamos el auto y salimos, viajamos unos cinco minutos más y una piedra grande había caído del cerro sobre la pista. Y habían algunos autos, entre ellos mi auto, estaba dos autos detrás de otro, y del otro lado había como cinco autos y algunos saliendo de sus autos para limpiar las piedras pequeñas que se podían limpiar para poder cruzar. Entonces nos hicieron señas y pudiéramos avanzar. Yo avancé y en, en cuanto pasé, calculé el tiempo que yo estuve en el restaurante con el tiempo que me demoré de ahí hasta el lugar donde cayó ese pedazo de piedra y que cerró casi la carretera y con mi esposa recapacitábamos y decíamos qué hubiera pasado si no nos hubiéramos detenido nosotros seríamos parte del accidente posiblemente son experiencias que debemos valorar que no podemos negar que nos suceden en la vida o que no nos pasaron porque Dios en su misericordia nos protegió nos cuidó estas experiencias de las cuales yo estoy hablando hoy deben llevarte no solamente a valorar la experiencia como tal sino a ver quién está detrás de cada cosa que te sucede no es que las cosas suceden al azar no es que las leyes de la naturaleza funcionan porque alguien las puso a funcionar y se acabó no hay alguien que las sostiene y ese alguien se llama Dios él es quien camina contigo yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas, dice la Escritura. Si caminas por sombras, yo estaré contigo. Sombras de muerte, yo te protegeré. Yo seré tu salvaguarda. Si tú moras al amparo del Altísimo. Estas cosas que yo quiero comentar cada noche tienen su razón de ser que mi propósito de estas conferencias, de estos conversatorios sencillos, simples, puedan ayudarte a desarrollarte como persona y como un verdadero hijo de Dios, criatura de él. Porque con él vivimos, a él servimos, de él somos. Y un día, él será nuestro señor y rey por la eternidad. Mi querido amigo, yo quiero que tú crezcas, así como yo quiero crecer también. El deseo del apóstol era, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo quiero también eso para ti. De verdad, de corazón, hago estas conferencias todos los días a las 7 de la noche. Lo sacamos en vivo en, en Facebook Live para que algunas personas nos puedan ver en vivo. Y también en Boris Darmon Canal, después de unos 15 o 20 minutos, lo subimos a nuestro canal para que tú también lo puedas ver. Y lo hacemos de todo corazón porque queremos ser útiles al servicio de nuestro Creador. Espero que esta conferencia te haya ayudado y me haya ayudado a mí también a escuchar y observar activamente para aprender a vivir una vida de relación adecuada entre nuestros seres amados y nuestros semejantes y por supuesto, a valorar nuestra experiencia y cómo Dios interviene en cada situación de nuestra vida para poder tomar las mejores decisiones y vivir una vida con sentido. Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orar. Amado Padre, Gracias por esta oportunidad, como siempre te digo, por esta ventana en la cual podemos llegar a nuestros amigos para presentar estas verdades que en nuestra vida están activas y que seguramente pueden ayudarnos a crecer cada día. Bendice nuestra vida aquí. Mientras esperamos o mientras nuestra esperanza se consolida con el conocimiento que tenemos de tu palabra y de tu verdad, podamos estar seguros de que nuestra vida aquí tiene un propósito. Ayúdame a mí a cumplir ese propósito. Ayuda a mis seres amados a ponerse en el camino de su propósito y a los que nos escuchan también. Te ruego, Señor, que tú puedas ser propicio a cada uno de nosotros. Te lo pido en gratitud por todo lo que me das y lo que me has dado en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Amado, yo deseo que estés bien, que Dios te bendiga. La verdad que es un gozo para mí poder compartir cada noche. A partir de hoy, retomamos nuestros temas para que tú y yo podamos conversar cada noche. Si tienes alguna pregunta, visítanos en Boris Darmon en Facebook y también Boris Darmon canal en YouTube y allí puedes vernos y dejarnos tus comentarios. Deseo lo mejor para ti. Nos vemos el día de mañana a las 7 en punto. Nuevamente, un abrazo para ustedes. Boris Darmon para seguirme. Chao, chao.